Vida y estilo saludable, presenta Síntomas, causas y tratamiento de la colonización del estómago por la bacteria Helicobacter pylori La Helicobacter pylori es una bacteria que coloniza el tracto digestivo humano. Se cree que es responsable del desarrollo de muchas enfermedades, como la gastritis crónica. Se estima que alrededor del 50% de la población mundial está infectada con Helicobacter pylori. En este video se puede encontrar información sobre lo que caracteriza a esta bacteria, cómo desencadena varias enfermedades y cómo tratar la infección por Helicobacter pylori. ¿Qué es la Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori es una bacteria. A diferencia de muchas otras bacterias, ha aprendido a sobrevivir en el ambiente ácido del estómago humano. Puede colonizar la membrana mucosa del estómago y desencadenar la enfermedad a través de varios mecanismos, Aproximadamente la mitad de la población mundial porta Helicobacter pylori en el tracto gastrointestinal, en muchos de los países industrializados. Sin embargo, este número está disminuyendo de año en año. La bacteria Helicobacter pylori se transmite directamente de una persona a otra, por ejemplo a través de la saliva. Robin Warren Ibarry Marsal recibieron el Premio Nobel de Fisiología en 2005 por su descubrimiento del Helicobacter pylori y su papel en el desarrollo de la gastritis crónica. ¿Cómo sobrevive la Helicobacter pylori al ambiente ácido del estómago? El ácido gástrico tiene un pH entre 1 y 1,5 y, por lo tanto, es un ácido muy fuerte. El ácido acético, por ejemplo, tiene un pH de solo 2, que es letal, bactericida, para la mayoría de las bacterias. Sin embargo, la helicobacter pylori produce una enzima que neutraliza los ácidos. Se adhiere a la pared del estómago, y crea una zona libre de ácidos en su entorno donde puede sobrevivir protegida. Aunque el sistema inmunológico reacciona a la colonización del estómago por Helicobacter pylori, no puede combatir eficazmente las bacterias debido a su colonización en el estómago. Esta actividad permanente del sistema inmunológico es responsable del desarrollo de enfermedades causadas por Helicobacter pylori. ¿Cuáles son las enfermedades causadas por la infección por la Helicobacter pylori? La respuesta inmunitaria constante en el estómago puede causar enfermedades como, gastritis crónica, úlceras gástricas y duodenales, úlceras ventriculares, úlceras duodenales, e incluso, neoplasias del tracto gastrointestinal, desarrollo de carcinomas de estómago y los llamados linfomas MALT. ¿Sabía usted que la gastritis causada por el Helicobacter pylori puede aliviarse efectivamente con un cambio en la dieta? Gastritis crónica causada por el Helicobacter pylori. La gastritis causada por Helicobacter pylori se llama gastritis tipo B. B por bacterias. Ocurre repentinamente después de la infección por Helicobacter pylori y puede convertirse en una inflamación crónica. Úlcera gástrica y duodenal de Helicobacter pylori Durante mucho tiempo, el estrés y el estrés psicológico han sido considerados las principales causas de las úlceras gástricas. El descubrimiento de Helicobacter pylori llevó a los médicos a reconsiderar su enfoque. A darse cuenta de que muchas de estas úlceras son causadas por infecciones bacterianas. La colonización de la mucosa gástrica por Helicobacter pylori puede llevar a la pérdida de la barrera protectora natural de las membranas mucosas. Luego son atacados por su propio ácido gástrico y se pueden formar úlceras. Las úlceras duodenales a menudo ocurren en la parte del duodeno que llega directamente al estómago cuando las bacterias entran en él. Neoplasias del tracto gastrointestinal de Helicobacter pylori la infección por Helicobacter pylori puede llevar al desarrollo de los llamados linfomas MALT. Se trata de tumores que se desarrollan en la región del sistema inmunitario gastrointestinal. MALT es la abreviatura de tejido linfoide asociado a la mucosa, el tejido inmunitario que rodea el estómago y los intestinos. Además, la infección por Helicobacter pylori es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico. ¿Cómo se diagnostica la infección por Helicobacter pylori? Existen varias maneras de diagnosticar la infección por Helicobacter pylori. Se divide en procedimientos invasivos y no invasivos. Procedimientos diagnósticos invasivos para las infecciones por Helicobacter pylori. Gastroscopía. Con la gastroscopía, el médico puede detectar reacciones inflamatorias en el estómago. Además, la presencia de úlceras gástricas puede indicar infección por Helicobacter pylori. Examen de tejido, biopsia, como parte de la gastroscopía. El médico toma muestras de tejido de las áreas inflamadas de la mucosa gástrica. Estas muestras de tejido pueden ser examinadas bajo un microscopio para detectar el Helicobacter pylori. Cultivos bacterianos. Las bacterias pueden cultivarse a partir de muestras de tejido obtenidas durante la gastroscopía y luego detectarse. Métodos de diagnóstico no invasivos para las infecciones por el Helicobacter pylori. Exámenes de sangre. La sangre de un paciente se puede examinar para detectar la presencia de ciertos anticuerpos producidos por el sistema inmunológico contra ciertas partes de la bacteria. Este examen da una indicación de la extensión de la infección por el helicobacter pylori. Análisis de saliva, orina y heces. Los anticuerpos contra partes de helicobacter pylori también se pueden detectar en muestras de saliva, orina y heces. Prueba respiratoria. La prueba respiratoria de urea C, prueba respiratoria C, utiliza el metabolismo de la bacteria para detectar el *Helicobacter pylori en el estómago. El paciente ingiere urea, C, urea, etiquetada con 200 mililitros de zumo de fruta. Si hay presencia de Ecobacter pylori en el estómago, las bacterias convierten la urea en dióxido de carbono, CO2, que se exhala. Dado que el CO2 también está etiquetado y, por lo tanto, Puede medirse, es posible sacar conclusiones sobre la presencia de bacterias en el estómago. ¿Cómo se trata la infección por Helicobacter pylori? Una infección con la bacteria Helicobacter pylori se trata con una combinación de diferentes medicamentos. Dependiendo de la combinación de medicamentos, la terapia se denomina triple terapia italiana, triple terapia francesa o cuádruple terapia. ¿Cómo funciona la terapia? Todas las terapias siguen un modelo común, consisten en una combinación de antibióticos que matan las bacterias y un medicamento para proteger el estómago. Los inhibidores de la bomba de protones, (IBP) se utilizan para proteger el estómago. Este grupo de medicamentos incluye, por ejemplo, el pantoprazol y el omeprazol. Inhiben la producción de ácido gástrico, y así lo protegen del ácido gástrico que ataca su propia membrana mucosa. El tratamiento con Helicobacter pylori a menudo se denomina terapia de erradicación y dura aproximadamente 7 días. Después de este tiempo, la presencia del Helicobacter pylori en el tracto gastrointestinal se prueba de nuevo, por ejemplo con la prueba respiratoria C. Conclusión, la infección por Helicobacter pylori puede pasar desapercibida durante mucho tiempo, ya que las consecuencias a menudo solo se sienten después de un cierto periodo de tiempo. Se recomienda comprobar la presencia de bacterias, especialmente en pacientes que sufren frecuentemente de trastornos gastrointestinales. De hecho, el tratamiento de erradicación puede eliminar los síntomas de la infección y prevenir eficazmente los efectos tardíos. Hemos llegado al final de este video sobre el Helicobacter pylori, y ahora quiero que me digas qué te pareció toda esta información que hoy conociste sobre esta bacteria o qué otra forma conoces para combatirla. Déjame tus respuestas en la cajita de comentarios que está abajo, pues siempre me encanta conocer lo que piensas. Bueno eso fue todo por hoy así que nos vemos en un próximo video lleno de mucha información saludable para ti.